Ten valor, de Ten valor de decir que te ibas a ir Si te ibas a virar, ibas a virar. entonces ¿por qué fue a mí? Yo quise mil esfuerzos para hacer un disco al lado tuyo wow. Mi amor fue real y un dineral compró tu, sí, tu orgullo No voy a detenerte pero si te vas, oye bien honguito wow. Lo menos que quisiera es que tú volvieras por mi camino, oh, oh, oh. honguito, tú lo que eres un mamá lleva. Ma. Tú por cuarto suelto un coro, tú eres una ramera. Oh, oh, oh. Vendiste la alcaldía y el cuero la manda. Oh, oh. Y ahora pan de carín te lava presto el mamá. Pensar que tú te me iba a virar Te fuiste el, el divino y viniste al de la mala Algún día sé que volverá Pero que traiciona el coro nunca vuelve atrás Y tú pa' burlao, conmigo ya coronado, Pero me saliste malo, jodio, cari, pelao. Ten cuidado, cualquier momento si te tengo a mi lado Te voy a dar en el derío te dejo Quise mil esfuerzos para hacer un disco al lado tuyo Mi amor fue real y un dineral compró tu orgullo No voy a detenerte pero si te vas oye bien honguito Lo menos que quisiera es que tú volvieras por, por mi camino Prestóle le para mi Patreon